Amigos y amigas del Facebook de YouTube del Instagram, antes de que se me olvide, saludos a We Love VCR que le saludaron en el reto de los saludos a los Motobloggers que marcha, ¿no?, mañana. ¡Pues eso! Eh, ¡Saludos! Que no quiero que se me olvide cuando me saludáis de volver el saludo, ¿eh? Que... Por aquí también cortado. La, la, la, con las calles cortadas Es que hoy estamos cubriendo un evento Que hacen una media maratón Que Charlís participa Sí, sí, Charlís aquí donde la veis está hecha una atleta ¿Para allá? Vale Esa <risa> <risa> ¿Eh? ¿Eh? <risa> es mi prima 44 <risa> <risa> <risa> minutos de carrera Eh, ahí va el primero, míralo eh. Este es el segundo, míralo Yo hago por aquí la pirulilla ahora que no me ve el policía De hecho me puedo poner yo a dirigir el tráfico aquí, ¿no? Ah, Súper me ha gustado hacer de policía, coño Venga, tira. La CDR2 y medio. Aquí estoy parado en medio de una avenida. Que me llama el rollo, eh, porque con un coche no me vea, no tengo una hostia, ¿eh? Por cierto, llevo todo en regla, sí, ¿no? Bueno, creo creo que casi todo, sí. bueno aquí la ventaja es que en esta zona los que <ríe> tenéis que hacer la media maratona bajada y la verdad no hace calor hoy tampoco hace un frío excesivo así que todo mi apoyo que sois unos atletas con dos cojones yo... Lo siento, ¿eh? pero para hacer 21 kilómetros... ...cojo la moto. <risa> Así que, Charly y amigos de Charly eh, sois la polla. Nunca mejor dicho. Una, una cosilla, ¿puedo parar aquí un momento a grabar un poco con la cámara de vídeo? Los es que pasan por aquí corriendo. Ah, me paro aquí y yo luego ya tiro para abajo. Vale, gracias hombre. Gente más, hombre. No jodas! ¡Ya la veamos! ¡Ya la veamos! ¡Adiós! Yo, yo no puedo llevar en moto si queréis. ¡Adiós! Eh, este debería este está haciendo trampa. ¡Que lo descalifiquen! Bueno, creo que va siendo hora de tomarse el segundo café de la mañana, ¿no? Y yo con los tejanos, me cago en la puta. Bueno, a tomarnos el café. Era un scooter, era ¿eh? un scooter, ¡Y saludar a scooter, sí, sí. Me gusta saludar a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que los que vais en el scooter también son moteros, hombre. Yo ya sabéis que me llevo bien con todo el mundo. ¿Cómo mola este asfalto? Espero que se pueda apreciar bien en el trocito de vídeo, pero tía puta mola un montón, ¿eh? porque es relativamente nuevo y estos dos kilómetros son una pasada así que amigos amigas del facebook, del youtube y del instagram, si veis este vídeo es que me ha dado por subir el motoblock, si no, pues, pues no lo ves Flipazo de equipación con el casco rojo y las coletitas rojas. Joder, cómo zumbabais, macho. Que quiero daros saludos a todos y a todas. Y que nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hola, guapa!